Este es un homenaje para el mío y todos los padres en su día De parte de J. Quality y Montero Puma Aguay. Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar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 Querido, que Dios bendiga tus canas. Yo recuerdo cuando mi...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 <Gun> Papá